Un hombre fue encontrado muerto a machetazos en el guayabo de Bajo Yuna, provincia de Duarte. El occiso fue identificado como Salvador Cepedaquino, de 35 años de edad. El mismo presenta una herida en el cuello y laceraciones. Hasta el momento se desconocen mayores detalles en relación al hecho. Familiares del occiso exigen justicia. ¡Ay, no me sabré lo que quiero justicia! ¡No me lo mataron, señores! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Yo no puedo explicarle! ¡Yo lo único que quiero es que esta no se impune, que quiero justicia! ¡Justicia lo que quiero! ¡Yo lo que quiero es justicia que se haga! En que agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y miembros del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes. En tanto que el cadáver permanece en el Instituto de Ciencias Forenses de este municipio de San Francisco de Macorís, posteriormente entregado a sus familiares. Para NTN reportó Joanny Paulino.